David es un estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Mariacana. Recientemente ha estado preocupado por el comportamiento de sus compañeros de clase, ya que no acatan las medidas de distanciamiento social establecidas para evitar la propagación de un virus mortal que afecta al país. Todas las acciones que ha tomado la universidad han fracasado. Sus compañeros, a pesar de conocer las medidas de bioseguridad y la letalidad del virus, no siguen los lineamientos establecidos. La curiosidad de David lo ha llevado a buscar información en internet sobre este comportamiento contradictorio. No obstante, no ha tenido buenos resultados. Encuentra poca información al respecto y esta no parece muy creíble. En vista de lo anterior, David consultó sobre el tema con uno de sus profesores y este le sugirió que inicie una investigación. David no está muy seguro de hacer lo que le ha recomendado su profesor porque piensa que la investigación no es una actividad para estudiantes, sino para científicos expertos, él considera que investigar es un proceso muy complicado y ni siquiera sabe por dónde empezar. Adicionalmente, considera que para darle solución al problema del no acatamiento o el distanciamiento social, no necesita hacer algo tan complejo, debería existir un camino más sencillo. Para que David pueda despejar sus dudas y deje a un lado sus prejuicios, debe conocer en qué consiste la actividad investigativa, cómo funciona la ciencia y cuál es el proceso que se debe seguir para la construcción de conocimiento válido. Teniendo estas bases, David podrá saber cómo él puede realizar una investigación y que, incluso, tiene la oportunidad de proponer un proyecto que le servirá como trabajo de grado para optar al título del programa académico que cursa. También podrá saber que el proceso de investigación no es complicado, implica pasar de un diseño temático a un diseño metodológico, es decir, pasar de un proceso de planteamiento de un problema de investigación a un proceso de recolección y análisis de información. Finalmente, descubrirá que su trabajo podría ser reconocido por la comunidad científica al ser publicado en una revista indexada. Todo profesional, sin importar su área disciplinar, debe formarse para investigar, los diferentes contextos de trabajo exigen que se generen soluciones basadas en procesos metódicos y rigurosos. La producción de conocimiento válido y útil no es solo responsabilidad de la academia, en los escenarios laborales también se presentan oportunidades para que profesionales contribuyan al desarrollo de la ciencia.